Hola, muy buenos días, muy buenas tardes en función de donde me, me escuches Soy Miguel Ángel Romero Y bueno, pues la verdad es que estaba aquí descansando un ratillo en la terraza Estaba leyendo y jugando un poco con, con una de mis perrillas y, y estaba pensando, estaba dándole vueltas a, a una de las cosas del taller de Arte, El taller que estamos creando ¿eh? para, para disfrutar y celebrar nuestro décimo aniversario y una de las herramientas poderosas que utilizo mucho en los talleres, tanto corporativos como de, de, de en abierto, son las visualizaciones. La visualización es una herramienta que es, la que ya es muy antigua, o sea, muchos las a lo mejor las conectamos visualización con meditación, aunque para ello son visualizaciones guiadas, ¿no? O las conectamos con, bueno, con programación neurolingüística u otras disciplinas. Para mí eh, es muy importante el doctor Simonton, un, un doctor americano eh, ya descubrió en los años 70 que el efecto de la visualización, el cerebro no distinguía claramente entre imágenes reales e imágenes mmm, provocadas, hasta el punto de que determinadas visualizaciones podían ayudar a mitigar los efectos de un cáncer. Esto está hablando de un doctor en medicina tradicional en Estados Unidos pudiendo medir un antes y un después. Fijaos qué potente es pues, la visualización ¿no? para generar una expectativa futura, para crearnos un marco de actuación, para trabajar un objetivo, para sentir un tiempo momento presente. Y muchos de nuestros cursos los habremos vivido, hemos ido a cursos como alumnos y nos han hecho visualizaciones. Y a decir que en muchos casos no se hacen bien. Primero porque no solo es hablar despacito. ¿sí? Yo si hablo despacito, no. Hay todas unas reglas que violan el lenguaje intencional, el lenguaje preciso, que es lo que para mí, otro de mis grandes ídolos, el doctor Milton Erickson logró crear un modelo donde, de una forma controlada, provocar esas imágenes, lo que ve, lo que oye y lo que siente, para que la, que la persona vivencie interiormente de una forma muy potente. Y esto es lo que, veo, una de las varias, Herramientas, de las muchas herramientas que os vamos a contar durante el taller Transform Arte el arte de la transformación cómo hacer visualizaciones poderosas que transformen la vida de, de tus alumnos de una forma sencilla poderosa, evitando los típicos errores de la concreción te quiero llevar a lo que para mí es bueno pero a lo mejor para él no los ritmos cómo ayudar a que entren en ese estado de máxima escucha, recepción y transformación cómo orientar hacia el resultado futuro y cómo utilizarlo y adaptarlo a tus necesidades dicho esto. Bueno, solo quería compartir esto contigo, que va a haber muchas más, que ya estoy ahí como... Mmm, estoy impaciente, como niño con, con zapatos nuevos. Es ¿eh? que estoy haciendo otras cosas y de repente me salta y ¿podríamos hacer esto? Oye, ¿podríamos hacer lo otro? Así que bueno, simplemente quería contártelo y compartir esto contigo. Va a ser un gran taller y esperamos que tú seas parte. Un beso, un abrazo y disfruta de estos días. Hasta luego. Chao.